Lo que está pasando es que el que se entregó ayer, uno de los culpables, ahora la policía lo quiere soltar. Porque él di que puede ser testigo, porque él no hizo nada. Y él fue el que dio un disparo, él fue el que disparó. El primero que empecé el problema fue él porque él fue el que disparó. Y él ya estaba combinado con el otro para matarlo ahí. Entonces no puede quedar libre, como que no está pasando nada. Como que no tenía familia. El muerto de nosotros sí tenía familia. Nosotros somos familia de y Estamos aquí para que la justicia tome carta en el asunto. Porque él no puede quedar libre, como que no ha hecho nada. Él Es tan culpable como el otro que anda corriendo. Porque él fue el primero que empecé el problema y el que disparó. Y aquí mismo él dijo que, ese, que el muerto estaba pago. Entonces si estaba pago, él tiene que pagar también porque él dijo que era un millón y medio, entonces si a él le dieron ese dinero y al otro que se quede preso porque no lo pueden soltar así por así. ¿Cuál fue el, movimiento el movimiento? No, él no discutió con él ni nada, ellos no discutieron ningún problema, el que lo quería matar era él, él sí tenía como ese envidia, ese sofoque hacia él, pero ellos nunca habían tenido problemas, él hace una semana más atrás lo estaba esperando en Ávalo y como vio que el muchacho andaba con más gente, él no hizo nada y se fue, pero ahí aprovechó ese momento como vio la oportunidad. Es tan tal que ellos le hicieron una embocada, el otro le puso por atrás y más adelante, ahí se ve todo, el video está claro. Claro, por él fue primero que dio los disparos, ahí se ve muy claro que él fue primero que disparó, porque fue que él con los disparos se le fue encima a él a defender su vida, como lo haría cualquiera, porque usted que fue que le dieran en los pies, usted se le va arriba y tiene fuerza. Y ahí se ve que él le dio los dos tiros en los pies porque lo tiene, que está escrito en todo. Y el que fue primero. Si él no le quita esa arma, ¿cómo como que lo había matado. Porque él le fue a dispararlo y no fue a discutir, fue a matarlo, fue. No, la fiscalía no está haciendo su, su, su proceso como va, porque ellos dicen que él no tiene culpa. Y ya cuando aquí, en un proceso de, si sacan una pistola, aquí someten por una pistola. Pero él le dio un tiro al primo mío, él le dio un tiro. Y aquí dicen que no, que él no tiene intención de matarle, un tiro mata. Fue el que inició el problema, aunque el otro dije que fue que lo mató, pero lo están esperando. Uno en la esquina y el otro. El que inició fue él. Y mi primo se ve bien claro que está saliendo sin problema, hablando por teléfono, que el video está ahí. El video está más claro que nada. Que no es nosotros que lo estamos diciendo. El video está que la fiscalía lo coja pero la fiscalía dice que no. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Ya nosotros. ¿Por qué ellos no lo cogen? No se sabe, porque ellos saben que vino primero. Ellos se vendieron. Se vendieron pero nadie no, está ahí no se sé si quita de ahí no, de no que no, me lo ellos. no, no, no que No, de que lo van a poner de testigo ahí de que de testigo porque no tiene nada que ver y fue el que le dio el primer y los pies y vine ayer y me dijeron venga hoy mañana a ponerla y hoy todavía, todavía no se ha puesto la querella y no quieren aceptarla.